Para el año 2014, en Brother esperamos muchas oportunidades prácticamente en todas las familias de productos con las que trabajamos, tanto sean los productos de impresión como los productos de etiquetado o los productos de digitalización, imagen y videoconferencia. Los grandes cambios que se están produciendo, el año pasado a este, es que prácticamente las empresas están tomando decisiones para comenzar o volver a tomar las inversiones a la hora de estar preparado para las demandas de sus clientes. En estos momentos, ya en el, los primeros meses del año 2014, vemos una evolución positiva en todos los productos de printing, uno de los segmentos donde, digamos, la estación había estado más parada durante el año 2013 con una evolución de negocio positiva en prácticamente todos los equipos, ya sean monofunción, ya sean multifunción y en cualquier tecnología, ya sean... Eh, tinta, eh, láser, eh, monocromo o color. Los clientes cada vez están incorporando en sus decisiones de compra más elementos nuevos, elementos tecnológicos para aumentar su productividad, eh, su trabajo o incorporar funcionalidades que hasta ahora no eran relevantes o no eran importantes. Consideramos, por ejemplo, que la movilidad es cada vez más importante no solamente a la hora de imprimir documentación, sino también de incorporarla a los distintos soportes, a los distintos sistemas, ya sea a través de los dispositivos móviles o ya sea a través de la nube.